Eh, nosotros estamos acá trabajando con el registro de motocicletas. Esto es una acción que viene en medio del marco del de plan piloto de mi país seguro. Esto es una estrategia que viene en primer orden a registrar todas las motocicletas que tenemos en el país, eh, al igual que sus conductores. También viene a garantizar que sus conductores anden de una manera debidamente identificada. Además de que se van a tomar modalidades como son la modalidad de motoconcho, la modalidad de mensajero, la modalidad de delivery y el uso privado de motocicleta. Esta acción entendemos que viene a afianzar un poco la seguridad ciudadana, porque lo primero que van a poder identificar quién se montan y cualquier tipo de acción que vean también van a tener una forma de poder identificar a sus conductores. Pero ahora mismo no hay plazo de registro. Simplemente se tienen los puntos de emisión de licencia abiertos en diferentes partes del país con la intención de que la población acuda. Salió un comunicado en el día de ayer de que el día 20, en los puntos donde existan, eh, en, en los puntos de emisión de licencia, tienen hasta el 20 de octubre para que se regularice. Si no, la DGC va a tomar acción en contra de esos motoristas que no hayan hecho el procedimiento.